Hada del amanecer, ¿qué quieres cantar en este atardecer? Con un poco de azúcar. ¿Por qué no? Eso no es malo para la, para la diabetes. Cuando quieras, Hada del amanecer. Al por? ...que yo quedaré, construye un pájaro y sin traer. Que os dan, que os la si hay un poco de Que os que que de el amanecer, cantando ya, <risas>